Buenas tardes, antes que nada, eh, para los que no me conocéis me presento, mi nombre es Alfonso Carriazo y soy el director del CRAI Antonio Ulloa y además soy profesor de la Facultad de Matemáticas, con lo cual pues creo que aquí tenemos una estupenda simbiosis entre matemáticos y físicos, ¿no? Con lo cual pues estábamos comentando Álvaro y yo pues es algo siempre de agradecer. Bueno, en esta ocasión, sí, lo primero que quería era agradeceros vuestra asistencia. Eh, absolutamente voluntaria a este acto eh, Este acto, como vienen los carteles, se encuadra en un ciclo que llegamos desde el, desde el CRAI por iniciativa pues, de, de muchos de los miembros del CRAI eh, que se llama en el bicicletero Parece curioso hacer un acto en el, que se llama en el bicicletero y no hacerlo en el bicicletero pero en las condiciones meteorológicas, que hace frío abajo pues nos han recomendado pues, que lo hagamos en un lugar más resguardado como es, como es esta sala, ¿no? La verdad es que es la primera vez que hacemos una actividad de esta en una sala de biblioteca, lo cual, pues, la verdad, en el clave nos gusta también, creo que estamos también para eso, para hacer cosas nuevas, por lo tanto, pues esperemos que la iniciativa pues, salga bien y os guste y, pues, que sigan haciendo tanto abajo como aquí, según las condiciones. Bueno, y en esta ocasión... Eh, aparte de presentar algo, algo nuevo como estaba diciendo Pues la verdad es que me agrada mucho estar aquí Creo que es una de, esas, de las buenas cosas que tiene tener un cargo académico Es tener la oportunidad de, por ejemplo, estar hoy aquí ¿Por qué? Porque voy a presentar eh, A quien os va a presentar a su vez eh, Un libro muy interesante sobre la entropía Que es el profesor Álvaro Domínguez ¿Y por qué digo que es un gusto presentar a Álvaro aquí eh, en este foro? Hombre, aparte, porque yo sigo creyendo en esa hermandad entre los matemáticos y los físicos eh, Bueno, pues porque Álvaro y yo nos no conocemos y somos amigos desde... 1990 Desde 1990, exactamente. Hace más de la mitad de nuestra vida, pero... No hará ah, falta dar más matemáticos. <risa> Algo más de la mitad de nuestra vida. Pues sí, desde 1990 coincidimos pues, en la fase provincial de las Olimpiadas de Física. Coincidimos allí en aquella fase. En aquella época estábamos todavía terminando los estudios del grupo, porque era entonces el COU, que era una gente muy joven que veo por aquí, pues ya no sabéis si era que era eso, ¿no? Equivale a segundo de bachilleta, por hacer estable Y ahí fue donde nos conocimos, nos encontramos, ambos nos clasificamos en aquella fase provincial, yo me quedé ahí, en esa fase provincial, Álvaro siguió clasificándose y ganando las demás fases, con lo cual yo creo que ya desde el principio ya se veía claro que, que había ahí una nueva promesa de la física española, y hoy me alegra saber decir, y puedo decir aquí en este foro, que bueno, pues, esa promesa que se veía en el principio este es una realidad formal. Un con lo cual, eh, diré, no, esto lo dice porque es amigo, no, lo digo porque es verdad. Aparte de que seamos amigos, pero es verdad. Y bueno, yo siempre recordaré esos momentos que nos veíamos, yo seguí estudiando, yo bueno, me presenté a las Olimpiadas de Física, me gustaba la física, pero también me presenté a las de Matemática, y a mí me gustaba más la matemática, con lo cual, pues yo seguí la carrera de matemáticas mientras Álvaro hacía los estudios de física. Nos seguíamos encontrando, ya por ahí por el campus, después, desde él que se, cuando se fue a Madrid, y después a los distintos centros ha Estado en Alemania, pues nos veíamos más de tarde en tarde, pero nos seguimos viendo. Y yo recuerdo toda aquella época como yo iba viendo el progreso que estaba haciendo como investigador en física a nivel internacional y bueno, pues siempre pues con gran alegría y por supuesto con gran admiración. Y gran alegría que también me llevé cuando me enteré que volvía a la Universidad de Sevilla. con lo cual yo creo que, que Álvaro es uno de los ejemplos de lo que debería ser eh, la carrera científica. ¿no? Es decir, está muy bien formarse aquí, está todavía mejor el salir fuera, conocer qué es lo que hay, investigar, eh, participar en proyectos europeos. Pero creo que el sistema científico español también necesita ese rescate de los investigadores. No está bien eso que lancemos a gente fuera y que se tengan que quedar fuera el que se quiera quedar fuera, que lo haga, por supuesto, pero que creo que el sistema científico español necesita ese retorno de los grandes investigadores a, a nuestra Tierra. Entonces, pues, pues creo que Álvaro un buen ejemplo de eso, por lo cual, pues, me alegro mucho de saber que ya venía definitivamente de la Universidad de Sevilla. Bueno, algunos de ustedes estáis por aquí, incluso os he dado clase, con lo cual sabéis que tiendo a enrollarme un poco, eso decís, las malas lenguas suelen decir eso, voy a evitarlo, simplemente pues eh, dejándole ya a Álvaro que nos tiene que hablar de algo realmente interesante como es el concepto de la entropía. Así que, muchas gracias. Muchas gracias a ti. Bueno, muchas gracias alfonso por la presentación. Eh, yo lo que voy a hablar es de la entropía. Eh, la excusa es este libro que, que escribí hace un año y medio, se publicó hace un año por esta fecha, enero de 2017. Eh, disfruté mucho escribiendo el libro. Eh, me lo he pasado también muy bien preparando esta presentación. Y el título del libro, Información y Entropía. Eso no lo pude cambiar, ese es el, libro, el título que me dio la editorial. Eh, el título, podemos decir, quizás eh, que refleja mejor el concepto de entropía es el que aparece en la pantalla. Entropía o cómo se mide la ignorancia. La ignorancia es el complemento de la información. Bueno, para empezar... Yo quiero resaltar un fenómeno físico que vemos todos los días, es cotidiano, y es el de la irreversibilidad. Existen sucesos que ocurren en un sentido determinado, pero no ocurren espontáneamente en el opuesto. Este es un ejemplo. Todos reconoceremos este suceso. Se nos cae un paso de fin. Bueno, esto es cotidiano. Lo que no es tan cotidiano es... Nunca vemos que ocurra eso. Nunca vemos que el vaso se recompone él solo. Esto es, eh, es algo que no sucede espontáneamente y esto es lo que nos permite identificar, saber en qué sentido está transcurriendo el tiempo. Para todos vosotros está claro que cuando yo he puesto la película marcha atrás, que la película estaba yendo marcha atrás, que eso no podía haber sido un suceso espontáneo. Eso se dice en física, es un concepto que va a aparecer mucho en esta presentación, es la noción de flecha del tiempo. Podemos saber en qué sentido transcurre el tiempo. Y esto es un fenómeno natural, entonces la física tiene la tarea de entender los fenómenos naturales y el concepto en física relevante para tratar de capturar este fenómeno es el concepto de entropía. Eh, históricamente la entropía fue introducida a finales del siglo medieval finales del siglo XIX eh, en el contexto de los estudios de la noción del calor, la temperatura hoy en día se tiene un conocimiento mucho más profundo de lo que es el concepto de entropía tiene aplicaciones y usos en muchas más dimensiones. bueno, eh, este es el fenómeno natural, la fecha del tiempo a nosotros nos gustaría, a los físicos, nos gustaría entender el origen de la irreversibilidad el objetivo sería, a partir de las leyes físicas fundamentales que describen la, el movimiento, el, la, eh, las fuerzas eléctricas, magnéticas, la gravedad, a partir de ahí nos gustaría ser capaces de reducir la irreversibilidad. Y el problema, podríamos llamar la de la irreversibilidad, es que todas estas leyes físicas son reversibles. ¿Qué quiere decir que son reversibles? Pues, en este ejemplo, caída libre. Tenemos una pelotita y actúa la gravedad. Todos sabemos que si yo la dejo caer, pues la pelota se va acelerando. Sin embargo, las leyes de la física, las leyes de la mecánica que describen este movimiento no nos impiden justo lo opuesto. Si en este momento yo le doy la vuelta a las velocidades, sería como un tiro vertical hacia arriba, pues la pelota sube hacia arriba. Ambos fenómenos son perfectamente naturales, todos estamos eh, habituados, caída libre, tiro libre, eh, tiro vertical, ambas cosas suceden. Eso, esto simplemente pretende ilustrar que en realidad Aparentemente no hay flecha del tiempo en las leyes fundamentales. Las leyes fundamentales no nos eh, dan pie a pensar que podemos ser capaces de distinguir el sentido del tiempo. Bueno, entonces tenemos aquí esta paradoja. Para entender la solución de esta paradoja se introduce el concepto de entropía. El concepto de entropía no es fácil, es un concepto sutil. Entonces yo lo que voy a hacer aquí es voy a intentar transmitiros las ideas básicas que subyacen ese concepto. Y voy a utilizar el experimento de las urnas. El experimento de las urnas lo introdujeron a principios del siglo eh, XX, precisamente para explicar el concepto de entropía, Polerences y su esposa piana Fanáceva. El experimento, un experimento mental, o no tan mental se puede hacer realmente, es el siguiente. Yo tengo dos urnas idénticas que tienen un número grande de bolas. En este ejemplo que yo os voy a poner, que vamos a estudiar, eh, son 50 bolas por urna, ¿de acuerdo? Simplemente para hacerlo accesible, pero idealmente a me gustaría tener un número muchísimo más grande. Inicialmente, cada urna tiene solo bolas de un solo color, y a continuación, lo que vamos haciendo es que un observador, una mano inocente, pues va cogiendo al azar bola de una urna y la intercambia por otra bola de otra urna, ¿de acuerdo? Entonces, por ejemplo, empezamos aquí el primer paso, vamos a elegir una bola al azar, estas que están aquí huecas las intercambiamos. Elegimos otra bola al azar, las intercambiamos. Otra bola al azar, las intercambiamos. ¿Cuál creéis que va a ser la evolución de esta dinámica? Os voy a poner ahora ya cámara grande. ¿Qué creéis que va a pasar cuando espero suficiente tiempo? ¿Alguna sugerencia? A ver, os voy a decir la lo que me dijo mi sobrino Manuel de 7 años cuando se lo puse la sugerencia de lo que dijo mi sobrino Manuel es al final pues van a estar todas las bolas rojas a la izquierda y todas las bolas finas a la derecha <risa> sonreír, ¿por qué sonreír? no parece plausible esa respuesta lo que le pasa a mi sobrino Manuel es que él no había entendido elegir avanzar ¿de acuerdo? lo que nosotros observamos que tenemos ya muchos movimientos muchos intercambios, es que aunque al principio las bolas estaban bien separadas, bien segregadas por colores, lo que observamos es que llega un momento en que están bien mezcladas. ¿De acuerdo? Y uno, podemos estar de acuerdo en que si estamos eligiendo las bolas al azar, al final habrá más o menos la mitad de bolas de un color en una urna y la mitad de, esa, de las bolas de ese color en la otra urna. Se, se eh, mezclan uniformemente. Este experimento, eh, es interesante porque tiene una fecha de tiempo. Si yo le doy marcha atrás a la película, llegará un momento en que vosotros empezaréis a decir esto no puede ser, esto no parece que sea algo que sucediese eh, de manera natural. Si yo le estoy dando marcha atrás, lo que vamos a ver al final es que empiezan a segregarse las bolas automáticamente y vamos a acabar con una urna llena de bolas azules y otra urna llena de bolas rojas. Y estamos cogiendo las bolas al azar, ¿os parece plausible que eso pudiera pasar? La respuesta sería estar dándole la película marcha atrás o la mano inocente que coge las bolas al azar no es tan inocente, en realidad no las está cogiendo al azar las está cogiendo a dredes para separarlas, ¿de acuerdo? Entonces, este experimento las bolas, vemos que las bolas de colores se van mezclando este experimento nos, puede, nos permite identificar una flecha del tiempo observando la evolución podemos decir en qué sentido avanza el tiempo esto es un poquito más cuantitativo, yo he buscado en esta gráfica el número de bolas azules en la uña izquierda y el número de bolas rojas. Inicialmente pues, tenemos 50 bolas azules y una bolas rojas. Y según va, eh, vamos haciendo eh, intercambio, pues, el número de bolas rojas aumenta, el de azules disminuye y, como era de esperar, pues, acaba, el, cada urna acaba teniendo más o menos la mitad de las bolas. ¿De esta línea eh, negra, pues, son 25 bolas. Hay pequeñas fluctuaciones, podemos contar porque hay, es un proceso al azar, de vez en cuando no es perfectamente mezclado pero bueno, esto me señala la fecha de litio. ¿Cuáles son los ingredientes fundamentales para poder tener una fecha del tiempo en este experimento? Pues lo que Primero, que el número de bolas tiene que ser grande. Segundo, que inicialmente en cada una solo tenemos bolas de un solo color, que están bien segregadas. Y por último, que las, el intercambio de bolas se realiza según una regla elegidas al azar. acuerdo? Para poneros de manifiesto lo importante que es todo esto para la fecha del tiempo, vamos a ver qué pasaría si yo voy modificando estas condiciones. Por ejemplo, vamos a suponer que tenemos, modificamos la condición de número grande, en vez de tener una, mucha bola, tenemos una con poca. Vamos a ir al caso, tenemos dos cosas. Aplicamos las reglas, le dimos una al azar, le intercambiamos, le dimos una al azar, intercambiamos. Aquí lo que vemos es que, en realidad, de vez en cuando, tenemos la cola segregada, dos de un color en un lado, dos de un color en otro lado. A veces las tenemos separadas, pero a ninguno le llamaría la atención, de hecho, no seríais capaces de saber si estoy eh, mostrando la película hacia el cámara hacia adelante o cámara hacia atrás. En este caso, Podéis decir, bueno, aunque sea al azar, como solo son dos bolas, no es tan improbable que yo vea que las bolas se segregan. Que tengo dos bolas de un color a un lado y dos bolas de color a otro. ¿De acuerdo? Entonces, cuando tengo pocas bolas, no puedo identificar una fecha del tiempo. Eh, la condición inicial. ¿Qué pasa si inicialmente eh, mi estado no era el original? Si yo tengo ahora un estado en el que las bolas están bien mezcladas. Si las bolas están bien mezcladas, yo aplico las reglas, empiezo a intercambiar al azar y lo que veo es que no pasa nada. La dinámica no me desmezcla, las reglas no me desmezclan espontáneamente las cosas. Si yo le doy marcha atrás, tampoco podéis identificarme eh, que estoy corriendo la película marcha atrás, ¿de acuerdo? Si yo no puedo identificar en qué sentido está corriendo la película es que yo no puedo identificar una flecha en el tiempo. Eh, Vamos a cambiar las reglas del juego. En vez de elegir las elegimos de otra manera. Esto es, ya aprovecho para introducir eh, nomenclatura de los físicos, vamos a cambiar la dinámica, ¿de acuerdo? Ahora las reglas son las siguientes. Voy a elegir primero una bola del color predominante en la urna y las intercambio. Luego elijo una bola del otro color y las intercambio. Y repito los pasos. Entonces, vamos a empezar con este estado inicial tan peculiar, pero bueno. Vamos a elegir una bola de esta urna, el color dominante es azul, pues tengo que elegir al azar una bola azul, aquí una bola roja, las elijo al azar, este, perdón. Las elijo al azar, por ejemplo, esas que están huecas y las intercambio. Ahora, como es a, al principio elegí una bola azul, pues ahora tengo que coger de aquí, de la urna izquierda, una bola roja. Pues elijo al azar una de las dos, las intercambio. Y ahora vuelvo a repetir. La repetición es otra vez, aquí tengo que elegir bola azul. Y ahora las intercambio, pues roja, entonces, si yo corro la dinámica, pues, como veis, no se produce una mezcla, pero tampoco puedo identificar una fecha del tiempo. Si yo le doy marcha atrás o marcha adelante, tampoco podéis ver en qué sentido va. Esto, esto no tiene que ver con que haya escogido esta condición inicial en la que tengo una sola bola de un color discrepante, ¿de acuerdo? Lo he hecho simplemente para examinarlo, pero yo puedo hacer lo mismo con un estado un poquito más mezclado. Bueno, ¿De No podéis ver, no podemos saber si eh, la dinámica, eh, si la película se corre en marcha adelante. De nuevo, con esta dinámica no podemos mezclar la bola y no podemos identificar una flecha del tiempo. Es decir, todos estos ingredientes son, parecen relevantes para poder identificar una flecha del tiempo en este experimento del la SUB. Bueno, eh, vamos a tratar de identificar eh, cuál es desde nuestra perspectiva como seres humanos cuál es nuestra percepción? ¿Qué es lo que eh, nos permite decir hay una fecha de luz cuando yo tengo el estado segregado las bolas bien separadas yo tengo una sola configuración todas las bolas azules a la izquierda todas las bolas eh, rojas a la derecha ¿qué pasa si yo tengo una bola discrepante? pues yo tengo un color discrepante por ejemplo aquí tengo una roja aquí una azul aquí pero también puedo tener ¿De ¿Cuántas maneras distintas puedo elegir una bola roja aquí? Como tengo 50 bolas, de 50 maneras distintas. En la otra urna, pues puedo elegir también de 50 maneras distintas una bola azul. ¿Cuántas configuraciones tengo? 50 por 50, 2.500 configuraciones. Si yo dijese, voy a coger dos bolas discrepantes, pues tendría también más configuraciones. El caso extremo, el estado muy bien mezclado, en el que tengo 25 bolas de cada color en cada urna, pues son de orden de 10 elevado a 28 configuraciones. Esta es la notación que utilizamos los eh, científicos para denotar números grandes. 10 elevado a 28 quiere decir un 1 seguido de 28 ceros. Eso son 10.000 cuatrillones. Claro, Entonces, ahora podemos decir, yo ya entiendo por qué, eh, qué es lo que a mí me hace pensar que hay una flecha del tiempo. Es que yo estoy identificando de manera intuitiva la flecha del tiempo con el aumento del número de configuraciones. El estado segregado, digo, hay pocas configuraciones, una, en el estado bien mezclado, hay muchas, 10.000 cuatrillones, entonces yo digo, claro, la fecha del tiempo es aumento del número de configuraciones, es muy poco probable que si tengo 10.000 cuatrillones configuraciones, una mano inocente al azar me vaya a llevar precisamente a esta tan especial, ¿de acuerdo? Esa es nuestra intuición, pero claro, alguien me puede decir, me estás haciendo trampa, en realidad tú me estás metiendo en el mismo saco, vamos a centrarnos en esto, tú me estás metiendo en el mismo saco estas 2500 configuraciones, porque me estás diciendo que tiene una sola bola discrepante, pero en realidad yo la distingo, porque la bola discrepante puede estar aquí a la izquierda, puede estar arriba en la superficie, puede estar aquí en medio, puede estar en 50 sitios distintos. ¿De acuerdo? Entonces la pregunta es, ¿por qué consideramos equivalentes configuraciones diferentes? Y aquí juego un papel muy importante, el observador. La entropía está intrínsecamente asociada al observador, aquí en observa. Nosotros, intuitivamente, percibimos la cantidad de bolas de cada color, pero no percibimos los detalles de en qué posición, ignoramos nuestro cerebro, ignoramos desde en qué posición dentro de cada una se encuentran las bolas. ¿Por qué? Pues porque nuestro cerebro no está hecho para eso. Nuestro cerebro ha evolucionado en la naturaleza, está muy bien diseñado para identificar frutos comestibles en la selva, para huir del depredador y para interaccionar con los otros 40 miembros de, de la tribu interacción social. Esas son las tareas para las la que nuestro cerebro ha sido específicamente diseñado por evolución biológica. Nuestro cerebro, cerebro no ha sido diseñado para identificar y memorizar con detalle preciso las posiciones de 50 bolas. ¿De acuerdo? De hecho, cuando vemos un puñado de granos de arroz, no somos capaces de decir cuántos cuánto granos de arroz hay. Si vemos tres, sí, decimos 3. Y dos, dos, cinco, cinco. Si vemos ocho, ya al que tenemos que contar con el dedito. para a estar seguro de que son ocho. Cuando tenemos cincuenta, imposible. ¿De acuerdo? Eh, para poner eso de manifiesto, yo os voy a poner aquí eh, una urna. Esta es la urna que teníamos de 50 bolas, con el 70% de la fracción de, la, de las bolas son azules. ¿Qué pasa si yo incremento el número? Como os he dicho, a mí me gustaría tener muchas bolas, solo he utilizado 50 en estas animaciones por propósito de sinergirar, pero realmente a mí me gustaría tener más bolas. Pues entonces, yo tengo 100 bolas. Ya me cuesta más trabajo identificar y distinguir una configuración de otra si esta bolita de aquí, la, la roja, en vez de estar aquí abajo, está aquí arriba. 400 pues, bolas. 1000 bolas. 2.500, 5.000, 10.000. Ya, por ejemplo, con 10.000 bolas sois incapaces, igual, ni vosotros ni yo, de distinguir <coughs> en qué posición está la bolita roja. Y si cambio la bolita roja por otra otra posición casi no lo noto. Lo único que percibe vuestro cerebro es una tonalidad continua, un color entre azul y rojo, un una tonalidad violeta eh, Vamos a hacer el ejemplo. 10.000 bolas. Y ahora lo que voy a hacer es ir cambiando la fracción de bolas azules. Al principio tengo 100% de bolas azules. Y ahora voy a ir cambiando la fracción. Aquí arriba va a ir cambiando el numerito. Lo que yo quiero que os fijéis es en la boca. Entonces 95, 90, 85, 80, 75, 70. ¿Podéis decirme, según va cambiando esto, dónde están cambiando las bolas con detalle? No podéis. Lo único que podéis decir es que esto se vuelve cada vez más rojo. Y al final está todo rojo. Y si sí, ahora yo voy al revés, pues. No percibo discontinuidades. Mi cerebro es incapaz de decir, ay, ahí esa bolita ha cambiado de repente de azul a roja. No lo percibo. Yo lo único que percibo es la tonalidad global. ¿Qué quiere decir eso? En este caso, en este experimento, el observador es muy relevante. Porque el observador observa utilizando instrumentos de medida. En nuestro caso, ¿qué instrumentos de medida estamos utilizando? Aquellos con los que nos ha dotado la evolución. Los sensores ópticos, los ojos y la interpretación que nuestro cerebro, nuestro, <coughs> nuestra corteza, realiza de esa imagen que perciben los ojos, ¿de acuerdo? Es decir, el nivel de descripción es importante. Es lo que, utilizo aquí también ya en te, eh, terminología técnica, lo que los físicos llaman una descripción de grano grueso. Es exactamente lo mismo que pasa con los monitores. Los monitores están formados de un montón de puntitos independientes de distintos colores. Si os acercáis mucho podéis distinguirlo, pero cuando vosotros estáis viendo la televisión lo único que veis es un continuo, hay cambios continuos de tonalidades y de colores. No identificáis qué el píxel de vuestra pantalla de televisión ha cambiado de color en ese momento. Bueno, entonces, con esto lo que queremos decir es que el hecho de que yo haya dicho o haya identificado, haya metido en el mismo saco eh, todas estas configuraciones, sobre la base, con el criterio de que a mí lo único que me interesa es si que están más o menos mezclados, y eso mi cerebro percibe que están más o menos mezclados, diciendo el color es más o menos azul, más o menos rojo, en realidad es un ingrediente fundamental en, en el fenómeno de que hemos percibido una flecha del tiempo. ¿De acuerdo? Entonces, si eh, como hemos dicho, eh, identificamos la flecha del tiempo con el aumento del número de configuraciones, pues una forma de cuantificar eh, la evolución en el tiempo pues, podría ser contar el número de configuraciones que nuestro aparato de medida, en este caso nuestro cerebro, eh, identifica como equivalente. Entonces ese es un número. S, en vez del número de configuraciones voy a utilizar el logaritmo del número de configuraciones. Hay varias razones para preferir utilizar el logaritmo. Una muy pragmática es que si estamos hablando de 10 elevado a 10.000 cuatrillones de configuraciones, de elevado a 28 configuraciones, pues para no tener que manejar números tan altos utilizo el logaritmo. Entonces, así en esta escala, en vez es de ir desde 1 hasta 10.000 10 cuatrillones, pues solo va desde 1 hasta 70. ¿De acuerdo? Entonces, cuando yo represento el logaritmo del número de configuraciones según van avanzando el, el, el proceso de mezclado en este juego de las urnas, pues yo lo que veo es que esta curva va aumentando de manera casi monótona. Tenemos pequeñas fluctuaciones porque la. En cambio son al azar, estas fluctuaciones las veis aquí tan grandes porque he utilizado pocas bolas, 50. Si yo utilizase muchas bolas, sería incapaz de distinguir esto y lo que veréis sería una curva continua, derivable, monótona. ¿De acuerdo? Entonces yo puedo identificar fecha del tiempo el equivalente a que este número S crece monótonamente. Bueno, pues este número S es la entropía. Y, como hemos visto, la entropía no está midiendo más que nuestra ignorancia. Es decir, ¿Qué, con, eh, ¿Qué cantidad de información hemos de decidido despreciar a la hora de considerar con nuestro aparato de medida configuraciones distintas como equivalentes? ¿De acuerdo? Entonces, resumiendo. La entropía la identificamos con el número de configuraciones que consideramos equivalentes, porque el observador, es decir, los aparatos de medida son relevantes. Es decir, la entropía está midiendo un grado de y entonces identificamos la flecha del tiempo con aumento de la ignorancia, por lo que es lo mismo aumento de la entropía. ¿Y por qué podemos identificar entonces una flecha del tiempo? Por estos tres ingredientes que hemos visto con la suma. Primero, porque hay muchas configuraciones. Eso significa que la ignorancia puede ser grande. Segundo, porque el estado inicial era especial. Un estado inicial con pocas configuraciones en las que las partículas están segregadas, con lo cual eh, la ignorancia puede aumentar. Y por último, Podríamos decir, porque la dinámica es neutra, ¿de acuerdo? Esta dinámica de elección al azar no ayuda a despejar la ignorancia y lo único que hace es aumentar la ignorancia. Bueno, esto es el problema de las urnas. ¿Qué tiene que ver esto con el mundo real? Pues vamos a un problema más realista, ¿de acuerdo? Eh, vamos a considerar un sistema físico muy sencillo. Esto es, os imagináis, esto es como una botella um, que lleno de gas y pongo una pared en medio, tengo gas en la mitad izquierda y aquí tengo vacío. Podría hacerlo completamente análogo con el problema de las urnas si yo metiese por aquí un gas negro, eh, perdón, un gas rojo, lo que pasa es que para simplificar el problema, pues en vez de mezclar gas azul y gas rojo, pues mezclo gas azul y vacío. Nosotros, y tenemos nuestro filósofo griego, somos seres macroscópicos, tenemos unos, una realizamos una observación de ese sistema y hacemos una descripción macroscópica. Entonces, lo que tenemos ahí es lo que se llama un es decir, ¿cómo especificamos el estado de este gas en esta botella? Pues, me decís, tengo tanto gas, 20 gramos, ocupa tanto volumen, pues más o menos ahí, esto es pues una botella cilíndrica, 10 litros, y está a cierta temperatura, 25 gramos. Ya está. Eso es lo único que necesito para especificar el estado de, de ese gas. Ahora supongamos que realizamos un proceso físico en el que quitamos la pared en medio. Eso es lo que el proceso que los físicos llamamos expansión libre. Cuando quitamos la botella, lo que vamos a ver, eh, perdón, la pared, lo que vamos a ver es que el gas se expande para, para todo el volumen y entonces pasamos de tener un gas concentrado con una tonalidad azul muy intensa, pues vemos que el gas se expande, se diluye y entonces la tonalidad azul se va diluyendo y el estado final pues es un, una distribución homogénea con un azul tenue. Si yo le diese a esto, marcha atrás, pues ocurriría uno de estos procesos espontáneos eh, imposibles. ¿De acuerdo? Lo que nos permitiría nosotros a nosotros identificar la flecha del tiempo. Vamos a ver que.. Ah, sí, aquí. Vamos a ver que el gas espontáneamente se ha concentrado en una mitad. Eso es una cosa que no observamos. Desde nuestro punto de vista macroscópico. Nosotros describiríamos este, este proceso diciendo que tenemos un macro estado inicial, un gas con cierta masa M, cierto volumen v ¿no? y cierta temperatura t, y acaba en un estado final, este estado final, en el que la masa es la misma, no hemos perdido gas, el volumen es el doble y la temperatura es la misma, el gas y se ha enfriado y se ha calentado. Sin embargo, nosotros sabemos desde hace ya un siglo al menos, que eh, esta descripción del, eh, del gas es incompleta. En realidad, nosotros sabemos que el gas está formado por un montón de átomos que están moviéndose con mucha velocidad, chocando entre ellos. Entonces, si tuviésemos un observador que fuese capaz de detectar eso, su interpretación de los fenómenos sería diferente. Este observador es eh, el diablillo de Maxwell. Maxwell fue un físico de finales del siglo XIX que precisamente para entender este problema introdujo un observador era capaz de eh, percibir los movimientos y seguir las trayectorias de todos los átomos. Entonces, desde su punto de vista, desde el punto de vista del diablillo, lo que a nosotros nos parecía un gas homogéneo y lo único que vemos en tonalidad azul, pues es lo que vería: sería un montón de bolitas que se mueven, que chocan entre sí. ¿De acuerdo? Esto, por supuesto, es una idealización: habría muchas más bolitas, estaría todo corriendo mucho más rápido, más parecido a esto. Esto ya se va pareciendo mal a lo que nosotros vemos, somos incapaces de seguir la trayectoria, nos parece casi como Bueno, entonces, este observador eh, con esta perspectiva microscópica, el diablillo de Maxwell diría: Yo caracterizo el estado dando las posiciones y las velocidades de todas las partículas, de todas las moléculas. ¿Cuántas moléculas? Pues en una botella de este tamaño hay más o menos 10 elevado a 23 moléculas. Eso son casi, cuatro, eh, casi un cuatrito. ¿De ¿Y con qué velocidad se está moviendo? Pues a la temperatura ambiente, esas moléculas se están moviendo a una velocidad de aproximadamente 1000 km por hora o algo más. ¿De acuerdo? Es evidente que un cerebro humano es incapaz de retener y de seguir la trayectoria de un cuatrillón de partículas que se mueven a velocidades comparables a 1000 km por hora. ¿De acuerdo? Y ahora, si quitamos el tarique para el proceso de expansión libre, desde la perspectiva del diablo de Maxwell, él lo que vería es pues, pues, que las moléculas se expanden, siguen chocando entre ellas y con las paredes del recipiente, y se expanden y ocupan todo el volumen. Y su interpretación, es, de, su descripción de la expansión es que empieza en un cierto microestado, es decir, cierto conjunto de posiciones y velocidades, y va pasando con continuidad a otras posiciones y otras velocidades y a otras posiciones y otras velocidades. Nosotros somos incapaces de detectar eso, pero el diablillo de Maxwell sí. Entonces, vamos a eh, volver a repasar todos los ingredientes de las urnas de Erenfez, eh, el experimento de las urnas, para este caso. Entonces, ¿Qué pasa con los números grandes? ¿En qué se manifiesta eso? Nosotros, observador macroscópico, describimos este estado, el macroestado. Nuestro diablillo de Maxwell nos dice Eres un ignorante, lo que tú dices que es un solo estado para mí es un montón de estados distintos, según las posiciones y velocidades que tengan cada una de las moléculas del gas. ¿De qué número estamos hablando? Pues para un, un macroestado como este le corresponden aproximadamente 10 elevado a 10 elevado a 23 macroestados, microestados. 10 elevado a 10 elevado a 23 configuraciones. Esto es un número enorme, no es, no es posible imaginarse este número. esto es un 1 seguido de 10 elevado a 23C. Para que hagáis una idea de lo grande que es ese número, no hay suficiente materia en el universo conocido para fabricar suficiente papel para escribir ese número. ¿Qué pasa con las condiciones iniciales? El otro ingrediente. Bueno, desde el punto de vista eh, microscópico, del diablillo de, de marzo, pues nosotros tenemos un montón de configuraciones, y tenemos por ejemplo estas configuraciones en las que el gas está confinado en una mitad del recipiente que, bueno, nosotros decimos eso parece un estado especial, decimos nosotros, lo, lo vamos a en eh, Y la pregunta es, si es un estado especial, si hay 10 elevado a 10 elevado a 23 configuraciones, ¿cómo es que en el universo hemos encontrado una situación que tenga esa configuración tan especial? Eh, por lo mismo que discutimos cuando hablamos del experimento de las urnas, no es sensato esperar que esto haya ocurrido espontáneamente. El técnico del laboratorio no está sentado esperando que todo el gas se confine él solo a una mitad y cuando está en una mitad dice, ahora meto la, el tabique. Eso no ocurre. Lo que ocurre es que ha hecho falta agentes externos para confinar el gas. Por ejemplo, teníamos el gas en, en toda la botella y nosotros empujamos con la pared, un émbolo y lo confinamos a una mitad. O bien, eh, teníamos ya la, el, el, la botella vacía con el tabique puesto y alguien nos da una botella llena de gas y nosotros vaciamos esa botella en, el, en, la, cámara, en, la, en la mitad de la cámara que nos interesa. Pero, ¿de dónde ha venido ese, ese gas confinado en esa botella que nos han traído eh, eh, los eh, distribuidores de productos químicos? Ellos también en algún momento han tenido que hacer algo parecido para confinar el gas Si uno va siguiendo toda esta cadena hacia atrás, la pregunta es, eh, ¿por qué se dan las circunstancias que permiten la preparación de un estado tan singular, ¿de acuerdo? tan especial? Y uno puede decir, en algún momento, porque pues, han surgido humanos seres conscientes, pero para eso hace falta que haya surgido vida. Pero para que haya surgido vida parece que hace falta que haya surgido planetas. Al final vemos que en realidad esto es una pregunta cosmológica. Podemos reducirla a la pregunta de por qué el Big Bang produjo un universo con entropía tan baja. ¿De acuerdo, Esto es una pregunta no trivial y es una de las preguntas más interesantes del de universo. ¿Por qué el universo, si hay tantas configuraciones digamos, eh, no especiales, por qué cuando el, el universo se produjo en el Big Bang no apareció una de estas configuraciones tan, tan normales y tan frecuentes? ¿Por qué hemos aparecido en un universo con entropía tan baja? Bueno, y otra pregunta, el otro ingrediente es la dinámica. Eh, podemos decir que la dinámica la dinámica que provoca el movimiento de esas partículas pues, eh, no lo, no lo, está descrito pues, por las leyes del movimiento, la mecánica de Newton, fuerza pues, igual masa por aceleración, partículas que se mueven con velocidad constante y cuando chocan se producen choques que conservan la cantidad de movimiento. Hay unas leyes bien precisas que de determinan estos movimientos. Bueno, pues esta dinámica es igualitaria. ¿En qué sentido? Si yo le doy hacia adelante en el tiempo, vemos la expansión del universo. Ahora podemos decir, bueno, vamos a darle hacia atrás en el tiempo a esta película. Yo le doy hacia atrás en el tiempo y vosotros podéis identificar, está pasando hacia atrás en el tiempo. Aquí, se está confinando. ¿Y si yo siguiera dándole marcha atrás en el tiempo? ¿Qué creéis que pasaría? el gas seguiría confinándose cada vez más si yo sigo dándole hacia atrás en el tiempo el gas se ha confinado durante un momento y vuelve a expandirse ¿qué me quiere decir eso? eso lo que me quiere decir es que desde el punto de vista de la dinámica ese estado que a nosotros nos parece especial el gas confinado en una mitad en realidad no es especial es un estado normal por el que pasa su evolución y que además usando la perspectiva microscópica viéndolos eh, eh, el movimiento individual, no somos capaces de distinguir una flecha del tiempo. Vosotros no podíamos decirme si yo le estaba dando hacia atrás en el tiempo o hacia adelante en el tiempo. Eh, esto de que la evolución mecánica trata a todos los microestados por igual, tiene un nombre técnico, que se dice que la dinámica es ergódica, y el estado es especial, el, estado con, eh, eh, el gas confinado en una mitad, es especial solo para nosotros, porque nosotros somos observadores macroscópicos y hemos decidido etiquetarlo como especial. Para el observador macroscópico, para el diablillo de Maxwell, esto es un estado como cualquier otro. Y cuando la dinámica en su evolución mecánica determinista bien eh, eh, pasa por ese estado, pues pasa como por cualquier otro. No le parece. Entonces, ahora que hemos visto que en realidad este experimento físico de la expansión libre del gas, en realidad no es más que e idéntico en todos los sentidos conceptualmente al experimento de las urnas, pues podemos decir, pues vamos a utilizar también la, la misma idea, vamos a utilizar el mismo concepto de entropía. ¿Qué necesitamos aquí? Pues introducimos un número, omega, que es el número de microestados asociados a un macroestado, lo que llamábamos antes el número de configuraciones, y eh, un número, S mayúscula, que es el logaritmo neperiano de omega, y lo vamos a llamar entropía del macroestado. ¿De acuerdo? tiene delante una constante K, esto es por razones históricas, es ¿sí? simplemente porque la entropía se introdujo en un contexto del estudio del calor y la temperatura, y entonces, pues, según las unidades en las que se metió eh, la energía y la temperatura y el calor, pues esa constante K, pues no es su... Pero es, es irrelevante, conceptualmente, es la misma entropía que introducimos para eh, las urnas, es decir, logaritmo del número de más del número de configuraciones. Y si ignoramos lo del logaritmo también, pues simplemente la entropía es el número de configuraciones que nosotros observadores macroscópicos consideramos equivalentes. Es decir, cuánta ignorancia padecemos. ¿No? Esta fórmula se llama la fórmula de Boltzmann-Planck. Eh, Boltzmann es este hombre que aparece aquí, fue realmente el, el, el que entendió conceptualmente eh, la entropía. Eh, y la foto de al lado es el mausoleo que tiene Boltzmann en el cementerio de Viena y fijaos, arriba, eh, en el mausoleo, esto, la leyenda que tiene aquí es precisamente la fórmula de Boltzmann puede decir que fue su legado más relevante al conocimiento de la humanidad eh, ¿podemos, podemos entonces identificar la flecha del tiempo que vemos en la vida cotidiana con aumento de la entropía. Entonces si nos retrotraemos al ejemplo que os puse al principio, el, el, el vaso de, de cristal que se rompe, ¿por qué las cosas pasan en un sentido y no en otro? Pues básicamente la idea es que la entropía del vaso roto es mucho mayor que la entropía del vaso compuesto. ¿De acuerdo? Desde un punto de vista microscópico hay muchos átomos moviéndose, formando estructuras sólidas, el vidrio, el Tal, eh, y todos los estados son equivalentes. Es solamente nosotros, observadores macroscópicos, que decidimos llamar especial al estado en el que, que tiene compuesto en forma de vaso. Y nos parece poco elegante, poco especial, irrelevante el estado con los cristales eh, la, eh, rotos en el suelo. ¿De acuerdo? Bueno, eh, esto es un, una ley física. Básicamente es la, la segunda ley de la termodinámica, se llama, pero esta ley tiene eh, una característica muy importante que la deja al margen de todas las otras leyes de la física. Por definición, las leyes de la física son leyes eh, exactas, o se cumplen o no se cumplen. Si no se cumplen, pues no es una ley de la física, tenemos que buscar otras. Si se cumplen, pues se cumplen siempre. Bueno, pues la ley. Esta ley física, que eh, la entropía siempre aumenta, es lo que nos da la percepción de eh, flecha del tiempo, es una ley física probabilista. Es decir, en principio no es imposible que se viole la flecha del tiempo, pero es altamente improbable. de acuerdo Las leyes fundamentales de la mecánica no impiden que los cristales del vaso se junten solos y formen un vaso perfecto. No lo impiden, lo que pasa es que es muy improbable. Bueno, y básicamente con esto termino la presentación, esto es eh, una parte no, el capítulo 3 del libro que escribo Bien. hay más cosas interesantes en el libro simplemente eh, a modo de apunte os menciono esto quiero enfatizarlo. seguro que hay muchos que han oído hablar de entropía lo, y bueno, los libros de divulgación y, y dicen, la entropía es desorden desorden, caos, bueno pues no la entropía se puede ver también como generadora de orden la entropía es ignorancia no significa desorden, son cosas distintas. Y un ejemplo es lo que podemos llamar un cristal entrópico. Los cristales en condiciones normales se forman cuando las, los átomos, las moléculas, sienten fuerzas atractivas, quieren estar pegados, pues entonces se compactan y forman la ordenada cristalina. Si nosotros tuviésemos eh, bolitas, por ejemplo, como las bolas de billar que no se quieren quedar pegadas, lo único que hacen es se mueven y cuando llegan chocan, se repelen y siguen su camino. No parece que pudiésemos tener una estructura compacta como un cristal y ordenado. Bueno, pues eh, en ciertas circunstancias, que no son tampoco muy especiales, de hecho, estos son experimentos que se han hecho en el laboratorio, se puede conseguir que espontáneamente las eh, la bolitas formen un cristal y la única fuerza que hay ahí impulsando el movimiento... Eh, la única eh, fuerza que motiva a eh, las bolitas a formar un cristal tan ordenado es la entropía. Es decir, no hay nada, no podemos discutir, pero pues creo que es posible argumentar que no hay nada más ordenado que un cristal. Pues este cristal se produce solo debido a la entropía. ¿De acuerdo? No, la entropía no es siempre eh, desorden y generador de esto. Bueno, otro argumento. Ya os he dicho que... Históricamente la entropía apareció, el concepto de entropía apareció en el siglo XIX en los estudios relacionados con los estudios de calor y temperatura. Hoy en día podemos, entendemos lo que es el calor, el calor es la energía de todos estos movimientos que hemos ignorado, ¿de acuerdo? Todas estas cosas que hemos ignorado tienen cierta energía, energía cinética, energía potencial, se están moviendo, pues toda la energía asociada a eso es el calor. Y la disciplina que estudia todo eso es la termodinámica. Uno de los resultados más impactantes de aplicar la entropía en este contexto es la eficiencia de los motores. Ningún motor puede tener una eficiencia del 100%. A un ingeniero, lo ideal para un ingeniero sería: voy a construir un motor que aproveche el 100% de toda la energía que hay en la gasolina, que la utilice para, hacer, para mover el coche, que no disipe calor. Bueno, pues una ley física inescapable es que eso nunca se va a poder conseguir. No es un problema técnico, no es un problema que, de que los seres humanos no tengamos suficiente imaginación, no seamos bastante creativos, es una ley física fundamental. Debido al, al, a la entropía, al aumento de la entropía, a la fecha del tiempo, todos los motores van a disipar, en forma de calor, una parte de la energía del combustible. No lo pueden aprovechar al tiempo. La ignorancia... Hemos visto ya que juega un papel muy importante, está muy relacionado con la entropía. La manera matemática de cuantificar la ignorancia es con probabilidades, ¿de acuerdo? Si yo tengo una moneda y yo lanzo la moneda, yo no sé con certeza si va a caer cara o cruz. ¿Cómo cuantifico esa ignorancia, esta falta de certeza? Pues digo, pues hay una probabilidad del 50% de que salga cara, 50% de que salga cruz. La disciplina matemática que estudia las probabilidades y las aplicaciones es la estadística. Bueno, pues cuando se combina con la física, en el contexto de la entropía, por supuesto, una disciplina que es la física estadística. Muy relacionado con la ignorancia es la información. Entonces, también hay una disciplina de las matemáticas y la ingeniería que es la teoría de la información. Y una pregunta que nos podemos hacer es, bueno, ¿qué tiene que decir la física al respecto? Eh, eh, tenemos muchas máquinas que procesan información. Cualquier ordenador es una máquina que procesa información. Le damos cierta información de entrada, hace cosas y nos da un resultado. Ha procesado esa información. Pero ese procesamiento no ha pasado en un mundo virtual. Ha ocurrido por máquinas físicas que obedecen leyes físicas. Bueno, pues otro resultado muy impactante es que cuando uno aplica eh, la idea de entropía y de flecha del tiempo para eh, las. Eh, Máquinas, las computadoras, el paradigma de eh, dispositivo que procesa información, pues se llega al resultado de que un computador ideal solamente consume energía cuando borra datos. Es decir, que conceptualmente se puede diseñar un computador que no consume energía. Podemos procesar la información sin consumir energía. Solamente consumiríamos energía cuando borrásemos datos. Y eh, el último resultado que me gustaría mencionar, esto ya es muy especulativo, son los agujeros negros. Los agujeros negros son eh, estructuras eh, muy masivas, tan masivas que no dejan escapar nada, ni siquiera la luz. La gravedad es muy fuerte. Pues eh, ha habido eh, estudios, todo esto, es muy, eh, todo esto que voy a contar son conjeturas, ¿de acuerdo? Porque no se, ha, todavía lamentablemente no podemos hacer experimentos con agujeros negros. No somos capaces de controlarlos, son muy peligrosos y tampoco podemos acercarnos a ninguno. Entonces, lo que nos dice la teoría es que es lo siguiente: eh, la información ocupa espacio, y eso lo sabe cualquiera que tenga muchos libros o cualquiera que tenga un ordenador y se le está llenando el disco duro. Entonces, una pregunta pertinente es: ¿cuánta información puedo almacenar en cierta región del espacio? Bueno, pues. Lo que dicen estas teorías es que el agujero negro es la forma más compacta de almacenar información. ¿De acuerdo? Eh, no se puede almacenar información de manera más compacta que un agujero negro. Y además, también lo que nos dice es que la cantidad de información que cabe es ilimitada, no es infinita. Hay una cantidad finita de información. Si queremos más, guardar más información necesitamos más espacio. Esto se traduce en lo que se llama el principio holográfico y el principio holográfico es muy interesante porque tiene la siguiente consecuencia eh, supongamos nosotros sabemos que todo lo que nos rodea está formado de átomos eso es lo que sabían a finales del siglo XIX desde entonces hemos aprendido hemos dicho, bueno, en realidad los átomos no es lo último, hay más grados de libertad tenemos electrones, tenemos núcleos que hemos ignorado que ignorábamos porque simplemente los experimentos no nos habían dicho a lo largo del siglo XX se ha descubierto que en realidad los núcleos no están simples. Los núcleos están formados de protones y neutrones. Y los protones y neutrones están formados de cuadros. Entonces, esto parece que es una cadena al infinito. Uno puede preguntarse, ¿hay más estructura abajo que aún no conocemos? Simplemente porque nuestros experimentos no son lo bastante buenos. que Estamos en la misma situación que estaban en el siglo XIX respecto a los átomos. Este resultado del principio holográfico nos dice que hay un límite a lo que se puede llegar. a esa no puede haber una estructura infinitamente pequeña, porque eso significaría que hay infinita información que ignoramos. Pero como la información que cabe en una región es limitada, la de un agujero negro, significa que en algún momento eso se tiene que acabar. Al menos la forma que tenemos de aprender eso con los conceptos de espacio y tiempo que tenemos hoy. Bueno, pues nada más. Espero que hayáis disfrutado de la presentación. Si tenéis alguna pregunta, encantado. De Es el ¿Qué significa eso? ¿Apabullados? ¿No habéis entendido nada? ¿Me has explicado mal? Yo sí pongo una pregunta. Venga, si, dime. Si un agujero negro eh, ¿tiene, o tiene una cantidad infinita de información que ha qué pasa cuando acaba. El, un agujero negro tiene información infinita. Bueno, tú lo has traducido como información. No, no, que no es infinita, es finita. Eso Si es finita, ¿qué pasa cuando llega a ese punto? Pues que lo único que puede hacer el agujero negro es aumentar de tamaño. Necesita más espacio para eh, encajar la información nueva que le cae. De hecho, de hecho eh, esta conclusión llega a un resultado muy sencillo, y es que la entropía de un agujero negro, es decir, la información que el agujero negro tiene dentro, es proporcional al área del agujero. Básica, eh, una, un, una, un resultado así de sencillo. Bueno, no es fácil deducirlo, pero la expresión del resultado es así de sencillo. ¿Pero podría crecer infinitamente? Bueno, principio sí. No, hay, no conozco yo ningún principio físico que lo impidiese, salvo que el tamaño del universo fuese finito. Pero eso ya es otra cuestión. La, digamos, la, la, la, nuestra forma de entender el tiempo, digamos, nuestra concepción del tiempo, está ligado a nuestra capacidad de distinguir microestados en macroestados, de no, de, de no poder distinguir individualmente las configuraciones microscópicas en macroestados. Ahora, esto depende de la clasificación que uno va a utilizar. ¿Sí? Por ejemplo, uno puede tomar eh, un mazo de cartas para utilizar un ejemplo distinto. Y no puedo ordenar un mazo de cartas por eh, numeración. Bueno, pongo, ¿no? el primero pongo el 1 de oro, luego sí. el 1 de espadas, el 1 de copa, el 1 de bastos luego el 2 así, etc. Los tengo, lo tengo ordenados. Es un estado especial también. Comienzo a barajar, se mezcla lo que puedo hacer ahora es, en un momento, aprenderme de memoria la nueva configuración. Sí. Entonces tengo un nuevo estado especial, yo tengo la capacidad de aprenderme de memoria el orden de 40 cartas. Sí, sí. Entonces, de alguna manera he reseteado. Este, sí, sí, ignorancia eso, no el concepto de entropía está muy relacionado Exacto. con el observador lo que sí. tú me estás diciendo se puede parafrasear en el lenguaje que he utilizado en la presentación que son distintos observadores que utilizan distintos instrumentos de medida, distintas descripciones entonces de su perspectiva pues una cosa puede parecer que es fecha del tiempo puede que no, no okay. el pues, punto, punto que quiero llegar es ese Yo, un poco sofisticando un poco más esto digo, entonces, depende un poco del observador y de la capacidad de, de eh, de guardar información del observador. Entonces puedo tratar de imaginar cuál es este... Puedo hacer un paralelo. ¿no? Puedo sentir, el observador tiene su, su mente, o puede tener una libreta, donde iba va anotando, digamos, una especie de memoria este, suplementaria, donde va anotando más cosas y va registrando más datos. Yo tengo mayor información acerca de lo mismo. Entonces puedo en un momento decir, bueno, ¿cuál es la libreta más grande que puedo concebir en el universo? Por bueno, el universo mismo. Puedo guardar en cada partícula del universo, en cada constitución del universo, puedo guardar, lo que está haciendo esta partícula y, el, digamos, el, el, el estado en el cual se encuentra. Entonces, la mayoría de personas, si yo guardo el universo, lo concibo con una especie de simulador del universo mismo, no, no, no, no transcurre el tiempo, porque está en, siempre guarda registro de su configuración en el momento, entre comillas, en el cual se encuentra. Con lo cual, a lo, lo que quiero llegar es lo siguiente. En la, uno puede llegar a la conclusión de que el tiempo es, eh, es una construcción de la gente que observa el Universo. Sí. Entonces uno puede llegar a, al, al punto de decir, bueno, el Universo del de, de tiempo, de cuánto depende de nosotros mismos como eh, ser agentes que observamos el Universo. Quiero decir, el tiempo sí. relativo en un sentido distinto al cual decían esto. ¿no? No sí, universo. sí, bueno, es eh, un buen punto, es eh, lo que he comentado que eh, las leyes de la física son reversibles, las leyes de la física no tripen el tiempo transcurre en un sentido o en otro eh, es, eh, ambos sentidos son equivalentes, luego si uno además lo combina con la teoría de la relatividad que te dice que el tiempo en realidad no es algo distinto del espacio que en realidad tiene un espacio-tiempo y te puedes, conceptualmente las leyes de la física no te impiden ir hacia adelante ir hacia atrás, en realidad es el, eh, el sentido del tiempo es la fecha del tiempo es la percepción que nosotros tenemos de ese ente físico físico, vamos a llamarlo tiempo, intrínsecamente no tiene dirección privilegiada según las leyes de la física Dime. Eh, ¿Hasta qué punto todo lo que tú estás comentando porque todo es clásico, ¿no? Sí. Entonces, justamente, cuando estás hablando de esto, por ejemplo, que no hay flecha de tiempo y tal, si metes, por ejemplo, argumentos de mecánica cuántica, por ejemplo, cada vez que miden, ¿no? De alguna manera está provocando un cambio en el estado del sistema, ¿no? O sea, ¿hasta qué punto podemos decir si... Sí, si premios, cuántica cuántica ese tipo de cosas, podemos decir... No son decir, preguntas no son... delicadas. Yo lo que te diría No, es... no, no, no, claro. Yo claro, no puedo la claro, respuesta, ¿eh? El, el, el, el argumento <risa> <axioma risa> de la medida en mecánica cuántica, diría yo, en realidad es solamente... No es un axioma fundamental de la mecánica cuántica, es una implementación de, eh, de la percepción que tiene el observador. Uh -huh. Yo diría, si tú vas a hacer una medida, en realidad lo que tienes que considerar es tu sistema y el aparato de medida como un sistema más grande. Uh -huh. Y te metes tú dentro, en, calidad, en la medida en que tú, observador, es también un sistema físico. Te metes dentro. Y entonces, pues, estamos en la situación que mencionaba Diego, diría yo. Uh -huh. La que ¿sí? no tienes um, una flecha del tiempo bien identificada, es solamente la percepción que tú tienes desde dentro de ese sistema de lo que está pasando a tu alrededor. Y lo, bueno, y lo formalizas como un, el axioma de la medida. Pero yo creo que estamos todos de acuerdo, todos los físicos que sabemos de lo que estamos hablando, que el axioma de la medida chirría. Junto a los otros axiomas de la mecánica cuántica, me parece que está como... Bueno, a un poco, como... Añadir, no, un ¿No? Dime. Sí, sí. Bueno, mi pregunta no es ni mucho menos comparable a las otras dos, pero... las a dos unas preguntas amigas. No, en el ejemplo que ha puesto sobre la aspecto del tiempo para la caída libre y el tiro vertical, eh, ha dicho que ahí, eh, con la ley de la mecánica además, es indistinguible saber si va marcha adelante o marcha atrás eh, en el tiempo. Es decir, que nosotros podemos saber perfectamente si la pelota va hacia arriba o hacia abajo, porque es indistinguible. Uh -huh. Pero en realidad, espontáneamente tampoco se podría dar que la pelota fuese hacia arriba, puesto que tendría que hacer un trabajo con la gravedad y nosotros verdaderamente no estaríamos... ¿sabes? No, lo único que quería ilustrar con eso es que eh, si yo te pongo las dos películas, tú no me puedes decir en qué sentido está corriendo el tiempo, porque las dos cosas son posibles. Pero no espontáneamente, ¿no? Bueno, no, no, hay claro, no espontáneamente, pero eso ya es un problema de la preparación de la condición inicial. Porque claro, tú me puedes decir cómo va a caer la pelota si la tengo abajo. Alguien tiene que llegar y ponerla arriba. O también cómo va a subir la pelota hacia arriba, si no le doy una velocidad hacia arriba. Claro, es que, que, que lo que había pensado el que también puedes recomponer tú el vaso de alguna forma, con un trabajo perfecto de alguien, se podría... Claro, pero para, qué? para ese alguien, para recomponer el vaso, ¿qué información necesitaría? La del diablo y yo de pues Necesitaría ser capaz de ver... Eh, todas las posiciones de todos los átomos del eh, vaso de vidrio y las velocidades y darle justo a la velocidad opuesta eh, y entonces poco sucedería pero para hacer todo eso necesitas toda esa información eso es posible, las leyes de la física no te lo prohíben es exactamente el mismo problema de la caída libre y el tiro vertical el problema es ¿qué necesitas para hacer todo eso? mientras que en el caso de la pelotita no es algo que podemos hacer, no necesitamos mucha información, es un macroestado. En el caso del vidrio, del vaso de vidrio, necesitamos precisamente toda la información que nosotros hemos ignorado cuando hemos decidido etiquetar el vidrio, el, el vaso formado, como un estado muy especial y deseable. Mientras que el, el, el vaso roto con todos los cristales por el suelo lo hemos etiquetado como estos son estados eh, más complicados, diferentes e indeseables. Si tú me dices que tú eres capaz de ver los átomos de todos los átomos de vidrio y de darles la velocidad opuesta, yo te digo, pues entonces todos los estados, el vidrio, el vaso formado y el vaso roto, son equivalentes para ti, tú eres un diablillo de Maxwell. Y entonces, pues sí, no hay fecha del tiempo, puedes ir hacia atrás, lo ves como algo posible. O sea que si todos fuésemos diablillos de Maxwell, no tienes... Dime. Una. Eh, no, no voy a hacer preguntas técnicas porque podríamos hablar del de la de Shannon y la de Marais, sí. y ahí ya podíamos acabar en plan, sobre la, eh, digamos la aportación al libro y cómo has podido llevar un tema que es tan complejo desde el punto de vista porque la entropía es como un libro sobre el tiempo y puede tomar aspectos eh, filosóficos casi y la, ¿cómo has conseguido es que llevar un tema tan complejo desde el punto de vista mm, científico al libro, eh, porque claro, te ayuda de unas cosas que son fácilmente inteligibles, ¿no? Lo de la urna, el ejemplo, tal y demás, pero obviamente ahí tiene que haber un trasfondo científico importante, han mencionado algo de lo, del principio, lo gráfico y demás, y eso. Eh, ¿Cómo ha podido traducir eso a un libro que sea inteligible para...? Pues... No sé, la respuesta es que yo también me quedé sorprendido cuando terminé el libro. pero es que me había quedado. Me no había quedado con debo reconocerlo. El libro, debo reconocerlo. Eh, es cierto que cuando me ofrecieron escribir para la colección y me dieron una lista de títulos disponibles, yo me cogí este inmediatamente, porque es con el que más familiarizado estoy. Entonces, claro, eh, detrás del libro hay muchos años de estar... Eh, reflexionando sobre el tema de trabajar profesionalmente con estos conceptos y entonces uno puede decir pues bueno pues si tienes que escribir un libro y llevas años pensando sobre eso pues probablemente te salga de manera natural algo inteligible eh, pero es cierto que, que es un tema difícil lo menciono varias veces en, en el libro que el concepto de entropía es un tema sutil es igual que el de la energía la energía es un concepto muy sutil. Lo que ocurre es que, como la energía es algo que nos rodea más a menudo en la vida cotidiana y se escucha mucho en la prensa, en la televisión, energía, energía, pues parece que es algo sencillo. No es sencillo, es que estamos acostumbrados. Con la entropía es lo mismo, es igual de sutil y de complicado que la energía. Lo que pasa es que se utiliza menos en los, en, la, en los noticieros, sale menos en la prensa y entonces no estamos familiarizados. ¿no? Pero yo creo que es posible transmitir eh, la idea básica del concepto de entropía eh, lo he intentado plasmar en el libro eh, La audiencia podrá juzgar por ella misma si he tenido éxito o no con esta presentación Algunas partes del libro, por ejemplo, el que me responde a vosotros negros y teoría de la información Sabía que existía, pero yo nunca había traba... no había leído en profundidad sobre esos temas porque bueno, no me habían llevado por ahí, entonces eso también me lo he tenido que preparar para escribir el libro Forma parte del encanto de haber escrito el libro, eh, haber aprendido. Eh, me he quedado con ganas de aprender más, como pasa siempre, una vez que uno acaba el libro, aunque esté contento con cómo le ha quedado, luego sigue pensando y dice, pues yo esto a lo mejor lo habría escrito de esta otra manera, pues yo esto lo habría contado en este otro sitio. Pero bueno, eh, yo lo único que puedo decir es que ha sido una experiencia muy grande. Y, eh, y que no me importaría en algún momento volver a repetir me gustó mucho escribir un libro de divulgación, Porque además como yo también hago presentaciones de charlas divulgativas para estudiantes de bachillerato eh, sobre distintos temas, pues eh, lo disfruto. Yo creo que eso es inherente a cualquiera que sea docente, acaba disfrutando eh, del hecho de haber comprendido algo y ser capaz de transmitírselo a otra persona. Yo creo que... Ah, que pronto, pronto, pronto. Eh, pues, Conectando con lo de antes, de mm, pensar en un diablillo de más el que puede ser un propio universo. ¿No hay salvación al determinismo, a un destino ¿No? no entiendo la pregunta. <risa> sí, sí, sí. Sí, sí. Como se dijo antes, cada... Cada partícula tiene su información y, se, y sabe lo que está haciendo en cada momento. Cada momento posterior está determinado. Bueno, de hecho, eh, uno de los científicos que, que más eh, que contribuyó a, a, al estudio de las implicaciones físicas sobre los, procesos, los el procesamiento de información, los computadoras, Landauer. Al final, pues él llegó a defender la postura muy parecida a esta que ha comentado Diego: de que en realidad eh, la, la física y las matemáticas en realidad es todo computación, y que el universo es un gran computador. Y que lo que está haciendo el universo, cuando evoluciona en el tiempo, en realidad es como eh, eh, seguir un programa o el, el código de un ordenador, que sería, sí, todo es determinista, sigo sí, algunas leyes deterministas y proceso de información el, el input, la información de entrada sería el estado inicial, el Big Bang y el output pues hasta donde llegue eh, pero eso ya son eh, posturas de índole casi más filosófica. no sé si eso responde a tu pregunta ¿hay alguna pregunta más? Bueno, pues yo, ante todo, creo que debemos agradecer esta charla que nos ha demostrado que no solo eres un gran profesor y un gran investigador, sino además un gran divulgador. Yo creo que se merece un aplauso. ¿no? Bueno, y desde aquí os vuelvo a agradecer a todos la asistencia, en particular a los profesores de la Facultad de Física y al señor Decanos, que acompañado. Y, y nada, y os enplazo a que sigáis asistiendo y sigáis disfrutando de los distintos eventos que realicemos en este, en este ciclo de bicicletas. Muchas gracias también pues, a todo el personal del club